La policía informó que se encuentra atrás el paradero de un joven acusado de herir de bala a su concubina El pasado viernes en un centro de diversión en el municipio de Arenoso El agresor fue identificado como Junior Hermosen Casilla Quien está siendo acusado de inferirle una herida en el glúteo derecho a su pareja Stephanie Linares de 28 años El cuerpo policial establece que el prófugo porta un arma de fuego Por lo que es calificado como como peligroso. NTN, su noticiero regional.